Aquí nos encontramos en la parroquia San Pablo Apóstol, donde ya va a iniciar lo que es esta importantísima Eucaristía para todos los cristianos, la vigilia pascual. Podemos observar a nuestro alrededor, donde ya todo está previsto para dar inicio a la vigilia pascual. Continuamos. Sus misterios. Podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él, siempre en Dios. Oremos, oh Dios, que por medio de tu Hijo ha dado a los fieles el fuego de la luz, santifica este fuego, y concedemos que la celebración de esta fiesta Pascuales Encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con un corazón limpio a la fiesta de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo, God you. en este mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibiera el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin... Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, Hipoteito, la unidad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria por los siglos de los siglos.